Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Herrera. Este es el canal PH. Este es un canal que hoy es mi primer video y rápidamente les voy a decir qué va a pasar en este canal. Después de mucho tiempo, por ahí como los últimos tres años, yo trabajo en publicidad y mercadeo. Muchos amigos, cada vez que yo publico, cada vez que yo hago cosas que hago en mi tiempo libre, pues en mis redes sociales, siempre me invitan a que vaya a su casa para que les diga cómo hice, me preguntan, me mandan mensajes, me mandan inbox, hasta que ya de un tiempo para acá alguien comenzó a decirme, mira, yo he tratado de aprender las cosas que tú haces por tutoriales, pero el problema es que están en inglés y en esos tutoriales te hablan como si ya tú supieras absolutamente todo, en esos tutoriales te hablan para editar en unos programas muy difíciles, en esos tutoriales te hablan para que tengas unos equipos bastante sofisticados. Yo lo primero que dije fue, listo, tengo que sacar tiempo para hacerlo, pero definitivamente después de unos tres meses de estar planeando, aquí saqué este canal, eh, se llama PH, ese es el nombre que yo utilizo para hacer música, y pues bueno, de ahora en adelante la idea es que en este canal ustedes van a poder llegar, una vez se suscriban y una vez hagan clic ahí en la campanita y, y en like, para que le lleguen las notificaciones de los videos que voy a estar haciendo de tutoriales para aprender fotografía, grabación de video, edición tanto de fotografía como de grabación de video y pues si sí, este canal básicamente va a tratar eso, va a tratar de enseñarles a todos los que se suscriban y a todos los que den like y estén pendientes pues lo que yo voy a ir, voy a tratar de hacerlo quizá cada dos días o semanal pues todo lo que pueda tener en tiempo este es el canal PH eh, pues espero que les guste lo que voy a estar tratando acá en mi próximo video voy a sacar tips voy a iniciar enseguida sacando unos tips para aquellas personas que son entusiastas en el tema o que son apasionados por la fotografía pero que les cuesta un poco poder hacerlo porque no tienen los equipos o porque definitivamente no tienen la destreza pero de pronto les gusta quieren hacerlo aquí lo podemos ver en español con herramientas que están al alcance de todos. Ya saben, suscríbanse, cuéntenle a sus amigos que hay un nuevo canal, se llama PH, eh, y pues bueno, no sé, chao, estamos hablando.